interactuando con mi comunidad a través de encuestas en LinkedIn. Te explico cómo. <música> Negocios en digital 1040 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast de lunes a viernes donde entregamos todo el valor y todo lo que pues venimos haciendo. Y rematamos la semana, el viernes, con el videoblog. Y estamos en el número 75, es decir, por 75 semanas consecutivas, hemos estado compartiéndoles nuestras anécdotas, vivencias, retos, desafíos aprendizajes cada semana como SEO dentro de la agencia, no que hay muchas cosas que están por cambiar, vienen cosas increíbles, estamos trabajando a full. Y bueno, estamos un viernes más, 16 de septiembre del 2022. Vamos a hablar sobre qué es esto de interactuando con mi comunidad. En realidad, esta semana ha sido a tope, hemos hecho muchísimas cosas. Estamos, eh, digamos, experimentando, investigando, eh, aplicando mucha estrategia y ya les voy a compartir. Y se acuerdan que la semana anterior habíamos hablado de que estamos trabajando y estudiando sobre montar la, un centro de formación que no sabíamos cómo mismo llamarlo y de hecho es lo que vamos a hablar el día de hoy, pues de, para montar diferentes tipos de formatos en cursos largos, audio cursos, incluso este workshops eh, igual de la mano con eh, o complementando la los servicios que actualmente estamos dando que son las mentorías y los acompañamientos a profesionales y empresas, ¿no? Sobre todo para esto en el ámbito funciona más en el ámbito digamos lo que B2B, pero también si hay ciertos profesionales que pues desean el tema de la formación por la flexibilidad tanto en eh, recursos monetarios y de tiempo, así que por eso estamos trabajando en esto y claro, parte de decir, bueno, qué mismo hago por dónde cómo mismo le llamo si le llamo instituto academia o escuela no es cierto y estamos haciendo aquí un pequeño debate dentro de la de con nuestro equipo es decir no pues comienza a interactuar pregunta y les voy a decirme a culpa no um, o ha sido una de las debilidades eh, mías eh, que de, estoy detectando últimamente y es que ha faltado ese tema de interacción con la comunidad, ¿no? Y que es tan, tan importante. Yo hace mucho tiempo siempre lo he querido hacer, pero no he encontrado el mecanismo, la forma, eh, no se me daba bien, bueno, no le daba el tiempo y la estrategia, que es lo que vamos a ver el día de hoy también. Y este, pues, eh, no, no conseguía esa interacción, ¿no? El, el, el conseguir que la gente, pues, diga, bueno, Kate, así me. y dé su opinión. Lo importante es que se den el tiempo de desconectar de sus actividades y te den. Y su opinión, que es tan importante, ¿no? Entonces, este, pero bueno, que me estoy olvidando, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación: que nuestro principal eh, core business, digámoslo así, o nuestra propuesta de valor es uh, enseñar a los profesionales y empresarios a montar embudos de venta eh, dentro de LinkedIn para captar potenciales clientes calificados y de manera recurrente sin gastar tanto en publicidad. Si esto te interesa, por favor, entra a esta business class gratuita en la que te dejo katiaman.com slash business class, este, slash masterclass, perdón, donde ahí vas a entrar, ¿no? katiaman.com slash masterclass. Ahí entras y eh, puedes revisar, te toma 25 minutos y te entrego todo el, el sistema paso a paso para que lo veas, ¿no? realmente muy pro y otra de las invitaciones que, que forma parte de este interactuar eh, con la comunidad es que te invito a que participes dentro de la encuesta. Entonces dentro de los enlaces te voy a dejar el, el enlace a la encuesta de LinkedIn para que tú puedas interactuar y ha sido una experiencia maravillosa. Realmente estoy muy, muy contenta con los resultados que estamos teniendo y eso que lanzamos el día de ayer recién la encuesta, no? Y pues este eh, pude romper eso que para mí era un mito, que no podía conseguir esa interacción porque no había mucha gente eh, interesada en esto. Entonces, forma parte de eh, también lo que trabajamos de manera constante en LinkedIn. Así que, pues bueno, eh, ¿qué es lo que he hecho diferente? Y esto es lo que les quiero compartir el día de hoy. no Primero, debes, uno debe dedicarle un tiempo suficiente para aplicar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el objetivo que quieres conseguir? ¿Qué quieres preguntar? En este caso, muy puntual, era eh, que la primero las personas se vayan enterando que estamos en este proceso de crear un nuevo centro de formación y luego que nombres se sientan partícipes de decir, bueno, a mí me interesa, y, y nos han dicho, ¿no? Eh, que se llame academia o que se llame instituto porque representa tal cosa o que se llame escuela por tal. Y la idea también es invitar a que justifiquen por qué están haciendo entonces, de alguna manera se sienten o buscamos que las personas se sientan copartícipes de esta creación. Luego, bueno, es el tema del diseño. Al final del, del, del, del tiempo, el diseño no es tan, eh, no te lleva tanto tiempo. O A sea, pesar que sí debes tomar en cuenta copies, este hashtag, hacer un análisis. Todo esto va de la mano de la estrategia, pero la estrategia y el objetivo es súper primario, donde sobre todo ya vamos a ver que ahí es donde se desglosa todos los campos, que aunque parece tan fácil, o sea, si tú vas a una publicación de LinkedIn, le das este, en la parte de abajo tipos de publicación, te sale la encuesta y la armas en menos de cinco minutos. Pero es que no es ese el... el el key de la cuestión, el tema es analizar antes la estrategia para qué le estás haciendo, montar bien el diseño, hacer la creación, como te digo, no te demoras, cuál va a ser el proceso de promoción, cómo vas a promocionar, en dónde, eh, pues eh, por, a través de los medios eh, de, de LinkedIn, por ejemplo, los mensajes de LinkedIn, que aquí nosotros utilizamos algunas herramientas de automatización con el afán, de, pero personalizadas y en un, a un nicho muy específico dentro de nuestra audiencia, Sí, este también um, en grupos de LinkedIn, también puede ser grupos de WhatsApp, tus contactos directos, por correo electrónico, sí eh, por bueno en fin, imaginación al poder. Y esto nos ha ido ayudando muy, muy bien. De hecho, creo que uno de los que más ha funcionado son los mensajes directos de, de LinkedIn que hemos mandado y que hemos automatizado a través de una campaña. Uh, y bueno, la idea también es estar pendiente para interactuar. De eso se trata. no ¿Quién está interactuando? ¿Qué te dicen? ¿Qué votaron? ¿Cómo participaron? Hacer ese correcto seguimiento y darles las gracias también a las personas que interactuaron. Esto es súper importante. Decir, mira, gracias por participar. Luego... Eh, Contaremos a la semana que se cierre, porque esto también dura una semana. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa. Ya habíamos sacado el episodio 743 en el cual hablamos sobre los tipos de encuesta, ¿no? Y ahí hablábamos un poco la parte estratégica y todo, pero ahora está llevado a la, a la práctica, ¿no? Adicional de esto, pues, hay que, ya cuando tengamos el, el detalle, vamos a eh, interactuar eh, con nuestra audiencia vamos a hacer el seguimiento correspondi eh, correspondiente, vamos a identificar los resultados, es decir, qué, qué pasó y luego hacer ese análisis ya interno, eh, qué dice la gente, cuál fue la tendencia, las conclusiones, porque al final, bueno, eh, le vamos a hacer caso a nuestra audiencia, sí o no. Por qué? esto vamos a comunicarlo, vamos a publicar los resultados y luego podemos incluso iniciar nuevamente conversaciones con aquellos participantes para irles involucrando y decir, mira, este voto que tú hiciste en este momento, esto eh, nos ayudó a tomar esta decisión en el proyecto que estamos de creación y esto genera eh, está generando algo muy, muy potente y estamos realmente muy contentos. Eso es lo, lo, lo principal, pero bueno, ya que me llevé casi todo el tiempo del podcast, ya saben, siempre hacemos, bueno, hemos hecho full otras actividades, pero eso era la principal que, que les quería compartir. El monitoreo, el networking a través de las diferentes redes sociales, hacer, hacer seguimientos, eh, eh, agendar eh, futuras reuniones de primera reunión, de negociaciones, de cierres también. Y dentro de las entrevistas del podcast, bueno, sí que, eh, no he tenido yo invitados y yo he sido la que me auto-entrevistado en formato audio, que ustedes lo verán, pero con dos temas muy interesantes, igual de que contestan múltiples de las preguntas que nos están haciendo nuestros clientes. ¿no? Y una era, me hicieron una entrevista eh, en esta semana uh, para un medio colombiano que va a salir a futuro, pero me, me preguntaban, ¿cuál debería ser el acercamiento correcto de, a un prospecto en LinkedIn? ¿no? Entonces me pareció interesante abordarlo eh, y esto está saliendo, salió este martes. Y la otra es cómo saber si LinkedIn es útil para mi negocio. Muchos profesionales, tienen cierto y piensan que LinkedIn es solo para una cosa y ahí la amplio con ejemplos de por qué. Si tú estás dentro de estos ejemplos, ya vas a entender cómo sí si puedes utilizar LinkedIn como herramienta. no Así que nuevamente, si quieren... Um, esta participar en el, uh, el nombre de la escuela de forma escuela academia instituto como quieren o ustedes quieren poner nuevas opciones me encantará conocerlas así que igual si ustedes se dan cuenta estoy promocionando en la participación de la encuesta de linkedin a través de el podcast y dejándoles tanto en audio las que, los que me están oyendo y en las notas del programa para que entren al el enlace de la encuesta y apliquen sus y participen con sus comentarios ¿no? que nos encantará escucharlos y nada de eso se trata así que sin más estamos rematando la semana con toda la energía venimos cargados la próxima después de descansar de desconectar estoy muy feliz que eh, uno de mis hijos ya volvió y estamos completando nuevamente el equipo así que bueno eso también me llena de alegría y sí, espero festejar y descansar eh, juntos ya toda la, la familia eh, para salir a comer y hacer algunas cosas interesantes. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana. Si saben que este contenido fue de valor, por favor, compartan. Ese es el único favor que les pido, compartan. Dejen sus valoraciones de 5 estrellas en, en cualquier podcaster que estén escuchando. Y, y nada, nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Se les quiere. Chao, chao.